¿Qué es la Web de Proyectos Europeos? Es una plataforma de la Oficina de Proyectos Europeos cuyo objetivo es crear un ecosistema de conocimiento y emprendimiento europeo. ¿Qué vas a encontrar en la Web? En el apartado Inicio encontrarás las novedades de interés más relevantes en materia europea. Aquí podrás conocer los proyectos navarros presentados y su estado. Para explorar un proyecto, indica los datos que conozcas y pulse en Buscar. La información buscada es descargable. En la siguiente pestaña podrás conocer las convocatorias abiertas de la Comisión Europea y otras entidades europeas. Filtra tanto por programa como por el Departamento del Gobierno de Navarra del que tengas interés en encontrar convocatorias. En la pestaña Financiación, podrás ver los resúmenes y enlaces a los programas que se han considerado como más importantes para las entidades navarras. En el apartado Premios, tendrás una base de datos sobre los premios y reconocimientos otorgados a las diferentes entidades navarras. En esta sección podrás informarte sobre los ámbitos de actuación de las agencias ejecutivas europeas así como acceder a su página web y a la información de contacto de las principales agencias y puntos nacionales de contacto. En el apartado Mi comunidad podrás ver la plataforma Hashtag Navarra en Europe 2021-2027, que es el punto de encuentro de aquellas personas gestoras de proyectos europeos o internacionales de Navarra. Para registrarte en este espacio, pulsa en «Regístrese ahora» y rellena la ficha con la información básica que se pregunta. Si el registro es válido, te llegará un correo de confirmación al correo web facilitado. En la pestaña «Participantes» podrás conocer a otras personas gestoras inscritas en la comunidad su experiencia en proyectos, sus intereses, así como solicitar una reunión. Accediendo a Marketplace podrás conocer personas que quieren compartir sus ideas, buscan socios y socias o lideran un proyecto. Te animamos a que publiques en este espacio tus propuestas. Recuerda que siempre contarás con nuestra ayuda a través del correo electrónico asuntoseuropeos.navarra.es no olvides que también tienes la posibilidad de inscribirte a nuestra newsletter. Te animamos a que visites y navegues por nuestra web y te informes de todas las novedades y eventos en proyectos europeos. Busca tu éxito con Hashtag Navarra